Hola chicos, hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo hacer fabric y cómo dominarlo. Así que vamos con ello. Bueno, primer paso es saber hacer doble clic y también fíjate si tu mouse hace doble clic. Pero si no haces doble clic, eh, eh, te va a ir peor porque con doble clic es mejor. Con un clic es más difícil, pero bueno. Si tu mouse no hace doble clic, vas a tener que hacerlo con uno. Bueno, segundo paso es irte a un mundo y practicar esto. Bueno, yo lo hago de esta, así, de esta, de este lado, así. Pero mucha gente lo hace así, yo no lo hago así. Pero bueno. primero es practicar esto, muy lento. Miren. Sí. Y cada vez ir siendo más rápido. Hasta que seas muy rápido. Bueno, drag click también sirve, pero a mí se me hace muy incómodo. Yo no haría fácil con drag click. Se hace más fácil con doble clic Bueno, y recuerden que esto no lo haces en una hora o un día. Tenés que estar bastante tiempo para dominar este puente. Eh, no sé bien cuánto porque yo aprendí a hacerlo hace mucho tiempo y ya no me acuerdo cuánto tiempo tardé. Pero sí tarda bastante tiempo. Así que eso también. No se rindan. Porque este puente es difícil. Bueno, y ahora les voy a enseñar cómo hacer en diagonal. Para esto ya tienen que tener dominado el fast bridge normal. Bueno, para hacer el diagonal. Tienes que poner acá. Mira. En el centro. Un poco más a la derecha. O si a ustedes les queda cómodo. Un poco más a la izquierda. Yo lo uso un poco más a la derecha. Oh. Bueno, y ahora para subir. Yo le, este... <coughs> para este les recomiendo Shitter click o Butterfly. Bueno, y el último que les voy a estar enseñando es Fabric para arriba. que Sería así. bastante rápido y bueno es lo mismo que el fast bridge pero o sea el común pero tenéis que hacer butterfly o shitter click y luego este si es así a ver. y saltar shiftear saltar Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido el tutorial. O si no, eh, me dicen en los comentarios alguna duda que tengan y yo se los contesto. Se los contesto, digo. Hasta la próxima.